¿Qué Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon Espada VGC loque Y compañeros, hoy se viene el combatazo contra Javix Perdonad que no haya podido subir episodios estos días, he estado muy liado Pero hoy tenemos capitulazo hermanos Además veremos la zona silvestre, espero llegar hasta ahí al menos hoy Obviamente es lo siguiente que hay que hacer, así que por favor que nos dé tiempo Y podemos capturar... Pero creo que lo dejaremos para otro episodio. Porque llevamos ya, o sea, es que llevamos ya cinco Pokémon. Y es que, claro, con este equipo, salvo que muera alguno hoy, pues, ¿qué pues quieres que te diga? Pablo, Nabo, Castillo, Moya y Eric. A un repaso, por si acaso alguien no se acordaba de los Pokémon que teníamos. Este Rals, poderoso tipo eléctrico psíquico. Y Eric tipo siniestro planta, brutales Y Pablo que es tipo agua de momento De momento, chavales, cuando evolucione va a ser brutalítico Let's go, empezamos chicos eh, ya está, sin más de acción Vamos contra Javix, chavales Pienso convertirme en el entrenador más fuerte del mundo Javix, relájate porque estoy, estoy delante O sea, estoy delante yo, por tanto lo tienes jodido Crack, crack Os recuerdo que el primer combate contra Javix lo perdimos Entonces, por favor Eh, no quiero... Ahora sí que es lo que vale. Ahora no quiero perder. 3, 2, 1... Combatazo contra Havix. Let's freaking go. Oh, qué guapete estás, Havix. Madre mía. Con ese aspecto tan nuevo. dito y Fomantis. dito. LOL. Dito, tío. Qué canteo. Tendré impostor, imagino. Porque ya os he dicho que en este en este juego... los, los Las habilidades ocultas son más probables que las no ocultas. Por tanto, ahí está. Impostor. Se ha convertido en Togepi. Eh, aquí Pablo no tiene mucho que hacer, aunque Fomantis está a nivel 5. ¿Nivel 5? ¿Por qué está a nivel 5? Mm, voy a ir con Eric, que es tipo planta, para evitar ese ataque tipo planta. Y aquí vamos a ir con Beso Dulce al Fomantis. Yo creo que esto es una buena jugada. Vamos a probar. Adelante, Eric Crack, Mastodonte, Fiera, Pichón. Let's go, Destructor. Oh, oh, vale, vale, no me ha quitado mucho. Beso dulce, perfecto. Hemos eh, adelantado a su movimiento. Igual se confunde, sería guapardo. Guapardito. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Bra. No. Follaje, vale, perfecto. Pero no me ha... ¡Oh! ¿Qué es esta? ¿Qué es esta IA? Ha sabido que iba a cambiar. Mm, vamos a fula por el fomantis. ¿Vale? Que gruñido no está mal, eh. Pero tampoco me quita mucho. Buena baza. Y. Gruñido, vale, sí, puedo hacer gruñido con este, no está mal. Gruñido afecta a los dos, que esto es bastante bueno. Gota vital. ¿Ha hecho gota vital? ¿Pero qué está pensando la IA? Eh, primero te hace una jugada top y ahora te hace una. ¡Ay, que tiene! ¡Ay, que tiene! ¿Cómo se llama? Lo de. Madre mía, hay que matarlo. ¡Hay que matarlo! Vale, dos golpes, dos golpes. Follaje, va a quitar, eh. Va a quitar, eh. Uh, le he subido la... el ataque y se nota. Se nota, vale, buena baza, ese Fomantis, hasta luego, y beso dulce, al dito que es un Togepi realmente, destructor, es más rápido que yo, tío. Es más rápido su Togepi que mi Togepi, siendo mi Togepi, eh, tres niveles por encima, creo. <risa> Qué lamentable, buena baza, mátalo por favor, te lo pido, mátalo, yeah, ahí está esa buena baza de Lotan. cómo pega Lothar, niño. ¿Cómo pega? ¡Ay! Y Nabo sube el 9. Perfecto, Nabo. Ahora, por favor, sé más rápido. ¡Bronzor! Oh, pues de puta madre, ¿no? Porque este es psíquico también o es solo acero. Creo que es. Creo que es psíquico. Así que. Ahí te llevas eso. Y beso dulce por si acaso. Vamos a ver. Ahí va... Joder, ahora es más rápido, pero. <ríe> ¡Es absurdo! Aunque sí que ha subido el nivel, pero what the fuck. Vale, lo confundimos. Y. Eh... Golpéate, sería brutal. No, tío. Ven. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vale, vendeta, Vendetta, pero es poco eficaz Perfecto, todo perfecto Golpéate, destructor ¡Oh, Oh, mamá! Vale, no me quita nada Perfecto, buena baza, lo mata Ahí... ¡Nivel 9! ¿Cómo aguanta ese bronzor? ¿Cómo aguanta ese bronzor, hermanos? Eh. Bueno, voy a insistir Voy a seguir con buena baza Y ahora voy a hacer gruñido tengo gota vital, por si acaso, ¿vale? Lo cual es bueno. Ahí va el gruñido. Joder, los combates dobles son de una estrategia increíble, chavales. O sea, hay que tener aquí todo muy bien pensado, ¿eh? Ahí está ese ataque bajadito. Confuso y se golpea. Ay, lo malo es que se quita menos, claro. Eso es la putada. Beso dulce que lo falla. La suerte está de mi lado hoy, chavales. Claro que sí. Pues insisto. Buena baza. Eh... Gota Vital o gruñido. Gruñido mejor. Así les vamos bajando el ataque. ¡Ja! Cambio de banda. What the fuck. <risa> Empieza con cambio de banda ya. Y gruñido. Ah, gruñido lo he hecho yo, coño. Que no me lo haga él. Destructor, perfecto. Lo malo es que lo voy a golpear al Togepi. Habría que quitarse al Togepi, también te digo, ¿eh? Ay, que... Dios, le quito poquísimo. Vale. Este cambio de estrategia, chicos Ese bronzor, bueno, está ahí Pero yo creo que lo podemos ganar Con Pablo Vamos a hacer Buena baza Aquí Y aquí sacamos a Pablo, ¿vale? Que está a nivel 11 Y lo va a petar bastante más Así que, let's go Nos tenemos que quitar a ese todo de en medio Y al bronzor también, por supuesto ¡Juí, estrategias, tío! Está, ya no está confuso, confusión, vale ¿A quién? Ok, Pablo, lo aguantas bien, lo aguantas muy bien Y destructor Ese dito solo hace destructor, lo cual nos viene bien Porque si estuviera haciendo gruñido, sería un problema Buena baza, muy fresco Está otro golpe, está otro golpe, chavales eh, Voy a hacer buena baza Y voy a hacer sombra vil aquí Por si hace cambio banda No, no ha hecho cambio banda F <ríe> No hizo cambio banda, chavales Pues no pasa nada, porque ahora viene vendetta Que no me quita absolutamente nada Flipas, flipas Y beso dulce dedito que me confunde, por favor eh, no, no, no, no te confundas, hermano No te confundas Si te confundes tenemos un problema Hay que matar a ese bronzor Hay que matarlo, no Se nos confundió, güey. Se nos confundió Vale, pues voy a hacer la misma jugada, vale Ahora espero que no te confundas, Eric Estoy jugando con fuego, eh, Eric so Vale, no he hecho cambio banda Venga, cago en sapito, pato ¿Por qué no? No sé predecir el cambio de banda, chicos el cambio banda es el ataque de infierno. Confusión, obviamente, va por Pablo. Perfecto. Y. ¡Gota. ¡No! ¡Gota vital! ¡No, Dito, hermano! ¡Dito! ¡Dito, compañero! Que, que Me quiero. Me quedo aquí todo el día y no quiero, tío. Es pues que ese bronzo, tío, es difícil de, de tumbar, ¿eh? ¿Cómo se nota? Que todos los Pokémon de los rivales son 31 IVs. 31 malditos IVs. Vale, voy a, voy a hacer focus al Bronzor y a tomar por saco. Sombra Y ahí que va. Ahí está. Ahora somos más rápidos. Sombra paca, paca, paca! ¡Puma! ¡Tu casa, Bronzor! ¡Vamos! GG. ¿Cuál es ese Bronzor? Que creo que será su mejor Pokémon. Estaba a nivel 9, o sea que mal le vale. Y Eric sube al 9. Perfecto, Eric. Quiere vender Neblina. Ostras, eso es lo que. Ah, no. Es Niebla. Joder, siempre confundo Niebla con Neblina. ¿Por qué existe Neblina? Eh, paso, paso Paso de neblina, crack, mastodonte, fiera Te puedes quedar con lo que tienes Gota Gota vital a su compañero Salvo que lo revivas o algo <risa> Solo se cura el dito Va a ser eh, la pesadilla, chicos Va a ser la pesadilla Buena baza, ahora ya sí que no tiene sentido, eh Ahora ya eso no tiene ningún sentido, no le hace nada Vale, último Pokémon porque le quedaba otro, ¿no? ¡Has estado un golpe crítico! ¡Mira que le pones ganas! ¡Madre mía, Javi. ¡Se ha aceptado un, go un, go un golpe crítico! ¿Qué ha dicho? ¡Oh! ¡Sinistí! Joder, todos son débiles al siniestro, chavales. Mm... No sé si cambiar, ¿eh? Me da miedo este Sinistí, pero bueno, venga, vamos a hacer Focus. Sombra... ¡No! Eh... Sin palabras, chicos. Sin palabras. Le había hecho Focus impresionar. Vale. A Lothar, que está a punto de morir Gota vital Nos va a tocar los huevos ¿Cuánto llevo? 10 minutos llevo Llevo 10 minutos con este combate ¿Qué está pasando, chavales? Este... Estos combates van a ser brutales Ah, este sí, ¿eh? Este tiene menos defensas, ¿eh? Armadura frágil Baja la defensa Sube la velocidad Vale, pues le tengo que hacer ahora sombra build 100% Así que aquí voy a cambiar Vamos a meter a Moya mismamente. Y aquí voy a hacer Sombra Bill y lo matamos ya. Porque le ha bajado la defensa. Tengo ataque prioritario. Y estos son los combates dobles, cracks. Con esto vamos a ganar, chavales. Ahí está la sombrita Bill. Hasta luego, Sinistri. Has tenido días mejores. Y ahora, refuerzo, pistola de agua. Y ese Togepi tiene que morir. Si no hace gota vital. Madre mía, cómo subimos de nivel. Encanto. ¿Quién? Vale, vale, encanto, creo que es solo a uno. Y látigo es a dos. Por tanto, prefiero látigo que bajar el ataque. No lo sé. A ver, voy a quitar rayo bur... eh, pistola de agua. Voy a quitar pistola de agua. Tengo rayo burbuja, es absurdo. ¿Para qué quiero pistola de agua? Ahí está. Y Eric sube al 10, nice. Shoe. Vale, gruñido. No hay problema. Voy por especial, chicos. Ahora vamos por especial. Refuerzo más. Pistola de agua Porque ya sabéis que Maril solo sirve para esto Refuerzo Pistola de agua Y Nito disfruta la fruta Juber Sin azúcar Ahí que va la pistola de agua Let's go uh, No lo mato No lo mata Beso dulce, ahora es cuando me confundo 10 turnos Y tardamos aquí 2 horas más Venga va, tienes que matarlo hermano Voy a hacer refuerzo. No, voy a hacer rayo burbuja. Yo creo que ya rayo burbuja lo va a matar. Si este se confundiera. Así que gota vital. Sombra vil. Está confuso. Sombra habil? Perfecto. Ya está. G. G. Chicos. GG. Madre mía. Qué combate más largo. Esos 31 IV se notan, eh. 31 IV todos los Pokémon. Hidropulso. Perfecto, niño. Perfecto. Le quito, le quito pistola de agua, ¿no? Mejor hidro obviamente, mejor hidropulso Adiós pistola de agua Naisu, podría haberle quitado placaje o destructor Lo que tuviera, que no me acuerdo Pero me vale así también ¡Javix! no ha sido como la otra vez, eh No ha sido como la otra vez, para nada Así que mucho más fácil Menos mal, menos mal que no he puesto random completo Porque los IVs son 31 Si llega a sacarme un legendario o algo así Perdemos el loque en el capítulo 1 ¡Grandes! Bueno, ahora está la turrita, eh Ahora se viene la turrita Nos va a dar algo por ¿qué nos das? ¿Tu canal? ¿De millones de millones de suscriptores? Ahí está la recomendación, perfecto. Una recomendación de Folagor, ¿eh? Oh, oh. Folagor me recomienda para ser eh, un dios de los Pokémon. Y ya estaría. Ahora viene lo del meteorito ese, ¿no? Hay un, me hay un meteorito que cae absurdamente. Mira, mira, mira, mira. Qué random es esto. ¿Por qué? Alguien me explica por qué esto. Dos, dos, espérate, dos, uno para cada uno, por si acaso, claro. Y son estrellas. Ahí está. ¡Estrellas de SEO! ¡Qué suerte tenemos! ¡Es el destino! <risa> a mí estas cosas son muy de. muy. muy de niño, ¿vale? Pokémon tiene sus cosas y estas cosas, pues no molan tanto. Una estrella deseo ¿para qué? Si no se vuelve a hablar de esto, tío. De esto, o sea, a partir de ahora te lo ponen para la megapiedra esta, la, la, la piedra Dynamax. Y no se vuelve a oír. Entonces, ¿para qué lo haces, tío? Y va mira, estas pulseras, qué guapas. Pero pulseras Dynamax pues ya está, no hace falta más. ¡Oh, pical! ¿Qué tal, pical? ¿Cómo lo llevas? Y ya estaría. <ríe> Perfecto, chavales. Con esto y un bizcocho nos curan. Perfecto. Y ahora se viene zona silvestre, chavales. Que sepáis que el primer línea de gimnasio... Tiene los Pokémon como a nivel 20 y pico, ¿eh? O sea, si pensáis... ¡No, estás subiendo muy rápido de nivel! Mis Wevers. Mis webers cracks. Que tengo lo, lo, los Pokémon... Eh, yo a, ni, a nivel bajo y encima no son 31 IVs. Que los del, los del líder, y sí, eso me va a dar un dolor de cabeza, tío. 31 IVs. Es que lo tienen todo perfecto. Vamos a sufrir como nunca, tío. Pero vencer como siempre. <risa> ¡Rapidez! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué útil! Rapidez, la mejor MT de todo el juego. No he podido randomizar las MTs porque creo que no se puede. Vamos, no, no, no he sido capaz de encontrar cómo. Si hubiera podido, lo haría, pero no es el caso. No, no lo haría, de hecho. Porque quiero que sea VGC, quiero poder enseñar movimientos clave. Así que mejor así. Quiero capturar, tío. Lo que pasa es que hay muchas rutas aquí, ¿eh? O sea, en la zona silvestre me gustaría dejarla para más adelante. Porque imaginaos que no podemos capturar porque vamos muy mal de nivel. Es que no sé qué nivel están aquí, ¿eh? Y están multiplicados. Uf, puede ser muy arriesgado. Por cierto, las incursiones no las cuento como capturas. Ni de ruta ni de nada, ¿vale? Son prohibidas. Las sí. haremos para entrenar, si queréis. Para conseguir caramelos de leveleo y eso, que me van a venir de locos. Pero pero no voy a hacer incursiones para, para capturar. Eso sí quiero. Yo creo, vamos, salvo que me digáis lo contrario. Pero es que las incursiones son muy random. No puedes jugarlas tan bien como... Como normal. ¡Hola, Pical! ¡Madre mía, qué trajeado me vienes! ¡Qué trajeada me vienes! Bueno, ahora nos dan aquí eh, el coñazo. Un poquito. Y me gustaría ya pasear, chicos. Quiero ver los Pokémon, eso sí. Ver los Pokémon que hay, eso sí que me apetece un montón. Pero un montón. Ahí está. ¡Qué bonita! Con texturas HD. Bueno, hay algunas que no se pueden mejorar mucho, ¿vale? Que <ríe> Esos árboles, pues son como son. ¡Mira qué guapo! ¡Mira qué bien se ve! ¡Buah! Buah, brutal. Vale, pues en teoría. Aquí ¡Oh, ¡Mira, ¿qué es eso? ¡Un Lopuni! ¡Mira, el Onix! ¡Era un Lopuni ahora! ¡Qué guapo, tío! ¿Ves? Pero no me puedo poner a capturar un Lopuni, ¿sabes? Porque no voy a poder capturarlo, de hecho. Y contaría como primer Pokémon de ruta. A ver qué hay aquí. Porque no veo nada. No se ve nada. ¡Ay, que son muy pequeños! ¡Es un liten! No me lo puedo creer Vale, esto no, esto no cuenta como... O sea, aunque los haya visto No cuenta con captura de ruta, ¿vale? Ya, ya nos meteremos aquí con los ojos cerrados Con los ojos tapados Y capturaremos... ¡Cadabra! ¡Cadabra! ¡Cadabra! Capturaremos eh, sin mirar, ¿vale? Vamos a botar una nota Ok Vale, me parece bien Y, y lo haremos en plan... Un Starmie Ok. Aquí te dan vatios. Ahí está. Voy a coger 300 vatios. Perfecto. ¿Incursión de Sobel? No. Sigo a ¡Ah, un Natu! Un Natu, bueno. ¿Un Natu? ¿Quién quiere un Natu en esta vida, chicos? Vale. ¡Oh, otro, lot ¡Otro Lota! ¡Otro Lota! ¡Otro <coughs> Lota! No quiero un Lota. Por cierto, porque hemos repetido, no valen, ¿eh? ¡Lol! ¡Un Barwatch! Un barbage volador, os lo sabía, tío Sabía que iba a haber Pokémon voladores de estos que... que serían random Pikachu Pikachu de Ash Mira qué guapo LOL Qué bueno, tío, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Si empezamos mañana eh, El evento de los líderes Veréis a todos los líderes Que son todos Poketubers Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oryx de cristal! ¡Onyx de cristal estaba ahí! ¡Qué guapo! Y esto es, bueno, la ciudad que ya la conocemos, obviamente, en su máximo esplendor, Ciudad Pistón. Gimnasio de tipo fuego este, que bueno, tipo fuego, pero no es tipo fuego, ya me entendéis. Vamos a avanzar un poquito más en la historia, porque cuanto más avance más me quito para mañana. ¡Oh, mira, mira, mira el Onix, mira el Onix. Tío, está raro, ¿no? Es como que brilla raro, uno No sé, es un poco extraño, pero bueno. Vamos a ir hacia adelante, que ahora hay evento, eh, creo que incluso con folagor o algo por el estilo, me quiere sonar. Aquí estamos, ¡Zard! ¡Hello! En efecto. ¡Dios! ¡Qué guapo está este Charizard, tío! ¡Me flipa! Así que aquí esto se va a estar. Yo quería yo sin ti, campeón. Soy un poco despistadillo. Sí, la verdad. Juegas a todos los juegos 18 veces y luego nunca sabes por dónde hay que ir, te pierdes. Es increíble. Agua mística. Bueno, nos puede servir de momento para. para el starter, eh. Ni tan mal. Bueno, es verdad que te tienen que explicar lo que es un ascensor. Espérate, eh. Madre mía, la física. Esto, esto se hace realmente eh, físicamente y, te, y, y flipas, pero flipas. Ojo, chicos, porque creo que en cuanto entremos se viene el rival número 2. Creo. A ver si lo veo. Debería estar aquí. Sí, ahí está. Ya, ya alguien adivinó en quién estaba basado ese rival. Desde luego se está lleno de aspirantes. Todos y cada uno de ellos son nuestros rivales. Bueno, ese... Ese de allí al fondo, en concreto, un poquito más que los demás, ¿eh? Un poquito más que los demás. ¡Mira qué guapo! Con el 2. ¿Y ese 2? Me ha resultado un poco extraño, no me había fijado nunca. ¡Oh! ¡Oh! A ver si alguien más adivina en quién está basado este... Este personaje. ¡Menudo tipejo! ¿Puedo ver vuestra recomendación, por favor? Ahí está. Recomendación que va. No tengo que hacer ahora lo de, lo, lo de los... No, no, primero hay que ir al hotel, el evento de Roxy... Es cierto, es cierto. Es cierto, no hay, no hay problema Ahora no se hace lo de los... Porque tú ves? porque lo quiero dejar para mañana, ¿vale? Lo quiero dejar para mañana Ahí está Ya estamos inscritos Hay que elegir el dorsal Pues 23 Obviamente Dejad en los comentarios por qué creéis que elijo el número 23 Ya lo elegí cuando jugué la primera vez Pero es obvio porque lo elijo O sea, ahí estamos Y ya está Y se pira para el hotel ¡Con pitruenos! Vamos a dejarlo por aquí Sé que ha sido un capítulo un poco raro Un poco... Eh, trambólico Pero... Se vienen cosas muy guapas. Mañana vais a ver a todos los líderes de gimnasio que os van a flipar. Así que nada, hermanos. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Dejad un super like de Compiturno. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Dejad un comentario si queréis un mote. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. VGC lo que! ¡Chao! ¡Chao!